Existen muchísimas fórmulas para generar una nueva constitución. No hay una sola forma y cada país a lo largo de la historia ha tenido diversos métodos, pero a grandes rasgos tenemos. Primero, por ejemplo, una comisión de expertos, es decir, un grupo de 5, 10, 15 personas, abogados usualmente, que a partir de su experticia generan un proyecto de constitución que se vota en el Congreso, por ejemplo. Luego tenemos eh, las vías usuales que es a través del mismo Congreso, a través de quórum supramayoritarios de dos tercios, eh, cuatro séptimos, etcétera, que dentro del juego, igual que la tramitación de una ley, generan una nueva constitución. Y tenemos el género, porque es un género, incluye varias formas, de las asambleas constituyentes. No hay una sola forma de hacer las asambleas constituyentes, pero quizá las características más generales y más valoradas de la asamblea constituyente es que la gente vote por representantes y participe en el proceso de elaboración de una nueva constitución, la cual puede o no tener eh, participación del Congreso. Pero ese es uno de los mecanismos que hoy en día se está valorando más porque permite que las personas participen en este proceso del cual históricamente han sido excluidos.